Hola amigos de TechCetera, como podrán ver recientemente nos llegó la actualización para Android 12 en el icónico Note 20 Ultra. Así que procedimos a instalarlo y una de las funcionalidades nuevas que tiene es permite precisamente tomar pantallazos bastante largos. Algo que... Para algunos usuarios de Android suele ser una pesadilla e implica eh, instalar aplicaciones diferentes les voy a contar un poco cómo lo hacemos primero hacemos la combinación de botones para el pantallazo que es volumen abajo y el botón de encendido y una vez tenemos el pantallazo con el sabor de Samsung le damos clic hacia abajo y vamos efectivamente haciendo scroll vertical hasta que lleguemos al final del contenido que queremos tener una vez ya está listo, se da clic acá y se le dice guardar en la, en la galería. Así de fácil ya podemos tener nuestro pantallazo de toda la noticia o de todo el contenido que suele ser bastante largo de carácter vertical. Sin instalar nada, obviamente con el UI de Samsung, pero eh, pues los usuarios de otras marcas también van a tener esta posibilidad, cambia un poco uno que otro paso, pero... El resultado va a ser muy similar. Así que próximamente tendremos más tips de antes.